A dos meses de ser promulgada la nueva ley 33-18 de partidos políticos, organizaciones han elevado un recurso de amparo en su contra ante el Tribunal Constitucional, entre estas, Alianza País. Según la postura del aliancista Juan Tavares, esta ley viola la Constitución. Por el hecho de que esa ley de antipartidos, más que de partido, es una defesión jurídico. Es lo fundamental porque a quién se le ocurre que un partido que ha sido reconocido verdad, por ante el organismo fundamental que en este caso es la Junta Central Electoral no pueda decidir en tanto partido político si va aliado o no va aliado en la primera oportunidad después que ha sido reconocido o sea, eso es una violación flagrante a la constitución de la república Criticó además las exigencias para considerar un partido político como tal y de los altos gastos admitidos o sea es como si dijéramos que un partido nace hecho y derecho como si las cosas por lógica no precisaran de un proceso de crecimiento de fortalecimiento de organizacional ese otro elemento que de alguna manera impide pues un atentado contra de los partidos políticos comunitarios en un afán, al parecer, de que se perpetúen en el poder los llamados partidos tradicionales. Pero además, la ley de partido habla de que hay que darle o de que un precandidato a la presidencia de la República puede gastar hasta 500 millones de pesos. O sea, Estamos en presencia de que en la República Dominicana esa ley, o para esa ley, lo verdaderamente importante es el dinero, la cantidad de recursos que se agencia un actor político.